Profesora se vuelve viral por bailar en clase frente a sus alumnos y la despidieron. En medio de la era digital y el auge de las redes sociales, un video se ha vuelto viral en TikTok, mostrando a una maestra brasileña bailando al ritmo de TikTok junto a un grupo de estudiantes en su salón de clases. La grabación ha capturado la atención de miles de usuarios, generando un intenso debate sobre los límites entre la educación y el entretenimiento. Maestra bailando en clase, ¿de acuerdo o no? En el video, se puede ver a la maestra y sus alumnos realizando una coreografía animada y llena de energía. El ambiente en el aula es de alegría y diversión, y los estudiantes parecen disfrutar de la experiencia. La grabación ha sido compartida a través de la cuenta de TikTok de la maestra arroba y ha recibido una gran cantidad de comentarios de los internautas. Aparentemente, la maestra fue despedida de la escuela luego de grabar este video. Aunque las opiniones son diversas, es innegable que este video ha generado interés y ha puesto de manifiesto la importancia de adaptarse a los intereses y las formas de comunicación de la generación actual de estudiantes. Los maestros se enfrentan constantemente al desafío de mantener la atención de sus alumnos en un mundo lleno de distracciones digitales, y muchos están recurriendo a enfoques innovadores para hacerlo. As pessoas estão perguntando sobre a sigla DDL. Hum, a me ajuda, amor, o que significa? Significa, rapaziada, divisão de lucro, certo? É uma gravadora produtora, uma gravadora musical independente. Exatamente. A gente já empresaria, capacita, direciona, potencializa... Mais dez de dez artistas, artistas já. É, com, com, com com nós...